La Rosalía, cantante sumamente conocida En el mundo entero Podríamos sí. decir eh, Tiene novedades y las trae Rodi Gravina Bueno, sucedió algo este fin de semana Rosalía ya pasó por la Argentina Ha hecho parte de su gira Por América Latina, por Europa Y ahora está haciendo una gira Muy intensa en los Estados Unidos Estaba justamente este fin de semana En California Y esto se junta con Los rumores de separación entre ella y Rau Alejandro. Raúl Alejandro es otro cantante. Raúl. Ah, pero pues se llama Raúl, tengo un video para voy intentar pasárselo a la producción. No voy a encontrar. Una, una española que se confundía y le decía Raú Alejandro. Ay, gole, eh, para los españoles decir Rabo es la cola del sí, perro no, no, no, también. Pero sirve para otra cosa. Tiene otra connotación también para los españoles. No. ¿Cuál? Por las dudas no voy a preguntar No, por las dudas no, no lo decía. Es sexual claro, ah, Por no, el horario no voy a preguntarlo claro. Y eh, hay una española que se confundía el nombre y se lo decía a la hija Rabo Alejandro, la hija la corregía Bueno, eh, hubo rumores de separación De él dijeron de todo, barbaridades, de ella igual Que estaban separados, que él estaba a punto de salir del closet. Decían cosas raras, no sé qué. Y de repente, ¿qué pasó? Raúl Alejandro apareció en el concierto en California y la sorprendía. Mirá, de esta manera. Mirá el video. Hubo besos en el escenario. Se pusieron a bailar. La cara de sorpresa de ella cuando lo vio, no lo podía creer. Y perdón Y además, él entró en la canción clave. Porque muchos dicen que despechá, ella lo escribe porque él la deja y, es, y, y no es real. Claro. Alejandro igual no es tan popular. O sí, yo estoy equivocada. Bueno, fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Billboard de este año, ah, mirá. Los, los Latin Billboard. Él fue uno de los grandes protagonistas. ¿eh? Eh, y, ¿Y, ¿Qué y, tema tiene, Rodi? Él es muy bachatero. A ver si podemos escuchar algo de. Ahí está, mira y mm. sí se entiende, Fernando Me encantó Me encantó el comentario del camarógrafo ah, mirá, es, es, es el que canta con Shakira este tema Esta canción, claro Que también viste que a Shakira decían Esta canción se la escribió Shakira A Piqué sí. ¿no? Que bien mientes Hace sacado un nuevo tema Shakira también, ¿no? Sí, sí, eh, búscale ¿Otro más? Rolfo. ¿Otro más? No, no sé, a lo mejor está este tirando Está chicos. Sí. Pero y entonces descartamos una separación entre Rosalía y Raúl De Alejandro. Ya, los que se estaban haciendo ilusiones sí. como con Tano, Rosalía, por no hay chance. Y con Raúl Alejandro, las chicas que se estaban haciendo ilusiones, no se hagan ilusiones. Eh, ella no es y argentina, los, ¿no, Rony? A chico se confunde tampoco. con la chica argentina. ¿A vos se te confunde con...? Eh, con Nati Peluso Sí Pero Nati, no. Nati Peluso es más rapera Y Rosalía es más flamenca Claro pero Rosalía ¿Vos sabías que en España Hay un, una uni universidad de flamenco? Haces la facultad de flamenco Rosalía hizo esa universidad Y lo que ha hecho ella Es fusionar el flamenco Con otros ritmos uh -huh. Con el pop Con el trap Y ha hecho cosas muy Pero muy interesantes Yo creo que Rosalía Dentro de, lo, de la cantidad de artistas que hay hoy, que parece que todos hacen lo mismo, Rosalía marca una diferencia, lejos, ¿eh? Sí. Incluso mucha gente que sabe, entiende de música, de composición, al detalle, hablan de una Rosalía que hace trabajos muy interesantes a la hora de, de componer, mm. ¿no? De sí. hecho De hecho, todo el último material, Motomami... Es un material muy minimalista, trabaja con muy pocos instrumentos y fue un objetivo muy fuerte que se propuso ella en trabajar la música desde un minimalismo y todo el espectáculo que ella hace es, es un espectáculo muy minimalista. Casi no tiene escenografía, trabaja con muy pocos bailarines, exceptuando este momento que es una fiesta total arriba del escenario, pero eh, muchos hablan de un gran sí. trabajo, muy fino, y, muy bien elaborado con el de Motomán. Vos hablabas Roddy, de este chico, este. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro, Alejandro, que se rumoreaba que era gay, ¿no? Este, sí, bueno. Sí. Mirá lo que le pasó a Iker Casillas por hacerse el pícaro. Iker Casillas dicen que es un picaflor de Ajá. España, sí. ex arquero del Real Madrid. Un tipo muy fachero, que ha estado, bueno, eh, ha, ha tenido parejas. Este, muy, muy reconocidas en España uh -huh. Lo estaban vinculando ahora con un romance Podríamos decir, ilegal O un romance por afuera sí. Y que Después él dice, me hackearon la cuenta Ojo. Porque mira el tuit que tira Iker Casillas, ayer harto De que se rumorearan cosas Que supuestamente no tienen que ver Con la realidad, dice Espero me respeten, soy gay, feliz domingo ah, Ayer más. Eso lo escribió él Yo ayer te juro Cuando me levanto en la mañana Veo el tuit Y digo Pero bueno, eh, lo hizo bueno. Lo hizo enojado Claro no Fíjate lo que pasa después Porque claro. Se prende otro Que es muy pícaro Charles Puyol Lo ubicás Sí El defensor del Barcelona sí, sí, sí. No, pero primero pon el otro barcelita Que te pasé Porque Puyol Se prende en la joda Digamos Claro Entonces Puyol le dice eh, Algo así como Que okay, Iker, Es hora de que blanquemos nuestra relación ¿Me entendés? Uh -huh. Puyol como que se suma al, al al chiste Claro Resulta que después tienen que salir los dos a pedir disculpas porque ¿Los dos estaban bromeando? Los dos estaban bromeando ¿Y eh... por qué les parece gracioso eso? Qué raro, ¿no? Claro, bueno, modeja? pero tuvieron que salir este, a pedir disculpas a los dos Pero a veces contestás Bueno, medio, Iker medio, Casillas medio. no Iker Casillas para mí es peor Porque no se hace cargo Él dice, Iker Casillas... Sí. Dice, eh, me hackearon la cuenta. dice cuenta O sea, acá. él no lo escribió, supuestamente. Él dice, claro, me hackearon la cuenta. Esa, y lo... esa ya es vieja, me hackearon la cuenta. Bueno, vieja. pero es lo que pone él en su cuenta de Twitter. Dice, me hackearon la claro. cuenta, este, ya está todo normal. Y borra este tuit, claro. que claramente lo había publicado él. Y Puyol, Puyol, ¿qué hace? Como primero sale a hacerse el chistoso y a decirle, bueno, blanqueamos nuestra relación, recibe una andanada de críticas. Que hace que tengan que... Por lo menos él da la cara, ¿no? Y pide disculpas. El otro no se hace cargo. ¿Vos sabés que ayer eh, estuvo la China Suárez con Jaime Amor? Sí. Y él le preguntó por los haters, por, por esta cantidad de cosas que le escriben. Por ejemplo, le escriben... Eh, ¿Por qué te estás divirtiendo y no estás cuidando a tus hijos? Y dice ella que hay veces que tiene ganas de contestar. Los dejé encerrados en el baño. <risa> los, los esposé y los dejé encerrados en el baño. Le dan ganas de contestar ese sí. tipo de cosas... En caliente, que después se frena y no las conté. Pero yo lo que te quiero preguntar a vos, Rodi, y a vos, Agustina, es si lo de Iker Casillas está mal. ¿Por qué no, tipo no, le de oniza, objetivo, no le veo mucho el objetivo. No le veo mucho el objetivo. era como decir, no me vinculen más con tal con el mundo no bello, o con qué modelo es de España. Sí, entonces sí. dice, soy gay. Es, es una modelo trans. Claro. Y este se hace el pícaro. ¿no? Es una modelo trans. Después por, tiene, por eso viene el escándalo. Después tiene que dar marcha atrás. ¿eh?